Marquez. ¿Qué sueño? No puedo más Es lunes eh, No estoy llevando nada bien Estoy madrugar y no lo estoy llevando nada bien eh, Tengo clase De 8 a 10 y de 1 a 3 Y de 10 a 1 tengo prácticas Son mis... Oficialmente son mis primeras prácticas eh, De no haberme ido a Grecia Serían mis primeras Ahora mismo tengo prácticas de dos semanas tengo 10 a 1 todos los días Estoy un poco nerviosa porque No sé, pues al final es como que tienes miedo De estorbar, de ser un pegote De no aportar nada que no te hagan caso Y no sé Espero que todo vaya bien No sé, que es tarde, vale, esas son las 7 y cuarto Y 14 Antes cogía el bus y 20 Ahora la mayoría de veces voy con Aizor en coche Entra un poco más tarde que yo Y a veces me lleva entonces, pues quedamos a menos 25, menos 20. Así que voy a seguir más corriendo. Que no estoy mucho hambre. Y nos vamos a practicar. Bueno, a clase, a clase. O sea, no tengo desastre. O sea, tengo la hipercargando porque tienen un 3% cuando me he despertado. Así sea, Para donde el vídeo y os voy a Hacer el unboxing hablando, ¿vale? Bueno, esta es la peor parte de Stationery, o sea, es la mejor porque es Muy bonito, pero es la peor porque Luego se me llena la casa De, de, de, de confeti Vale, voy a hacer Un objetito para la historia Así yo creo que a ver. Así yo creo que bien Me encanta colaborar con ellos porque es que de verdad que su marca es increíble. Tiene un repertorio tan grande de material escolar. Lo primero que os voy a enseñar son posits porque para la una vienen súper bien. Me cogí estos de Milán que vienen así varios colorcitos. Por otra parte, me cogí estos que son así como cuadriculados y me parecen una monada. O sea, no me digáis que no son bonitos. A mí es que tener mis apuntes medio bonitos me da mucha motivación, me ha motivado mucho. Vale, también cogí estos con forma de planetas así redonditos, pero me cogí una base no demasiado llamativa para que se lea bien lo que, lo que está encima escrito. También me cogí estos porque me llamaron mucho la atención y ahora no se va a apreciar, pero si no recuerdo mal, son transparentes. Entonces me parece guay porque a veces a mí lo que me pasa es que Pongo un post y todo lo de debajo no lo leo y pues me da como pereza estar todo el tiempo levantando y bajando. Entonces yo creo que con esto, guay, ¿no? No sé. Os dejaré el link a todos los productos en la descripción del vídeo. Vale, ahora pasamos a post que me he pedido un montón. Yo leo bastante y me gusta mucho marcar los libros y tal. Por una parte estos, que ya los tenía el año pasado, pero me van quedando cada vez menos, así que me los he pedido en un montón de colores. También he cogido estos que en vez de ser de papel son de plástico porque eh, a veces los de papel se doblan y se rompen más, más fácil. Entonces, si es un libro que llevo en el bolso a la Uni, pues se me acaban siempre arrugando los posits. Entonces, hay veces que utilizo de plástico. Y me he cogido estos tres: primero estos, bastante sencillitos. También tenía unos parecidos a estos, y por último, estos de colorines. Que son de mis favoritos para marcar libros, la verdad. Vale, esto es muy gracioso, es una monada. No lo pedí para mí, lo pedí para Itzol porque le daba curiosidad. <risa> Vamos a abrirlo. Es una libreta mini, o sea, mirad el tamaño de mi mano para que os hagáis una idea. O sea, es una mini libreta monísima. Yo no sé lo que va a apuntar Itzol aquí. Me da mucha gracia. Después pedí este cuaderno, así en negro con las constelaciones en color cobre y tiene los costados también color cobre. Ahora es un señor que tengo yo de, de hace un par de años. El mío es este y me he pedido el mismo, pero en negro. En, para lo que utilizo este es para apuntar como frases y... Bueno, no solo frases, como más conceptos que me gustan de libros así de autoayuda o de aprendizaje porque al final yo creo que... No es que haya que estudiar esos libros, pero como que sí está bien intentar quedarte con la información más importante. Entonces yo cada vez que me acuerdo de, de esos libros, o me apetece un poco volver a leer de qué iban ¿no? sin leerlo entero, pues acudo a este cuaderno y así puedo leer lo que más me llamó la atención en su momento. Pedí sonoladores. Tres amarillos porque son los que utilizo para todas las asignaturas, entonces se me gastan muy rápido. Son mis favoritos. El resto de colores me da igual eh, de qué marca utilizarlos, pero el amarillo, mi favorito es el de esta Y por otra parte, estos cuatro fosforitos. Que no tengo fosforitos y no es que los utilice mucho, pero de vez en cuando la verdad es que me vienen muy bien. Y ya por último pedí un montón de bolis. Me encanta la marca muji o sea, no sé si alguna vez la habéis probado, pero si no lo habéis hecho tenéis que hacerlo. El problema es que son bolis muy caros y se gastan bastante rápido. Bueno, es verdad que los utilizo bastante. Siempre utilizo este muji negro para escribir en el journal. Creo que me quedaban solo como uno o dos de todos los que pedí, así que los he recargado. Me gusta tanto el, el negro de Muji que pedí este otro que también es negro para probar a ver qué tal. Que han sacado en formato, pues es como muelle. También pedí este portaminas porque no sé qué le pasó al anterior, pero no lo encuentro. Así que me gusta tanto que lo quería recuperar. Quería darles una oportunidad a otros polis de Muji así de colorines. Me los he pedido en verde, naranja, rosa y, y morado. Estos tres porque son los colores que más utilizo para las asignaturas y en vez del morado debería haber pedido un azul clarito. Pero no sabía qué colores les iba a asignar a las asignaturas y también faltaría el amarillo. Pero bueno, con naranja me apaño para el amarillo y para el azul pues yo creo que tengo uno clarito en casa. Así que eso. Y después evidentemente eh, esta es como la, la marca de agua de, de Stationery Pool. Son las cositas que te mandan así. Son buenísimas. la este lo voy a utilizar para apuntes. Es como... Ahora mismo me muero del cansancio que llevo encima, o sea, es mediodía eh, martes. He tenido prácticas ayer y hoy estoy en, con las prácticas de patología y me ha tocado en el departamento de digestivo. Y hemos estado en la sala de endoscopias y hemos visto varias colonoscopias en quirófano. Lo que pasa es que no hacemos nada porque todavía pues, son nuestras primeras prácticas, en plan, no podemos aportar mucho. Tengo unos pelos, no pasa nada. Y a partir de mañana estamos en planta. Bueno, digo estamos porque eh, somos dos chicas, en plan, una de otra clase que no conocía y yo... Vamos juntas y bueno, mañana ya no se paran, pero estaremos en plan cerquita para ir juntas y así, aunque sea. Así que muy bien, y ya os contaré mañana. No apetece planta, la verdad. Y eso, y ahora que voy a llegar a casa, por la tarde tengo que hacer la comi y después a las ocho menos cuarto tengo crossfit, Es mi primera vez, así que a ver qué tal. Y eso, os contaré. Y ahora, pues eso, comer viendo una serie, descansar un rato, igual de un rato con café y luego ya me pongo con la comi. Estoy feliz, o sea, cuarta es un curso muy duro y quinto también, pero es como que al tener prácticas se hace más o menos, o sea, esa parte es como que tienes una motivación, en plan, como que te están todo el tiempo recordando el porqué de, lo que estás, de todo lo que estás sacrificando, entonces esa parte mola. Estoy muy cansada, creo que se me nota. Ya he cenado, creo que es muy bien, la verdad, por cierto, aunque estoy reventada, pero bueno, quiero pedir apuntes, porque porque sí se me están acumulando muchos. Así que voy a ver los que tengo y los que no, y los pido por repro, que ya sabéis que siempre imprimo los apuntes con ellos. Así que os enseñaré la página también, y os dejaré link a su web y todo, vale y también mi código de descuento, que es goretísimas, con dos Vale, yo ahora mismo tengo eh, este salto Y bueno, este en realidad por no preparado, pero, pero está entregado Y esto está muy bueno, es que mm, hago muchísimos pedidos, ¿vale? O sea, vais a ver que es que... O sea, todo con ellos, de verdad Desde el año pasado Os voy a enseñar un poco cómo funciona la página para que sepáis, ¿vale? Clicáis en nuevo pedido y allí ya seleccionáis los archivos Yo tengo en eh, el escritorio y una carpeta que se llama imprimir ¿Qué es eso? Y uno con el segundo y otro cuarto Y es que hay cosas de segundo que me faltan, ¿vale? Y quiero cuadernar Y también algunas cosas de cuarto que... Oye, ¿por qué esto no va? ¿Por qué este documento? No tengo que volver a hacer Vaya Bueno, ahora hago eso Primero pido los de cuarto, ¿vale? Que esto es a color porque es que hay muchísimas eh, imágenes a color En plan en anatomía patológica, dermatología y tal Luego hay algunos temas que piden blanco y negro Pero es que esto necesito verlo en color Vale, al final he añadido más temas en blanco y negro y así no gasto tanto saldo porque sí, es, que, es que hay muchísimos temas, hay muchísimos. Es que en blanco y negro sale súper barato, o Se ha pedido como 24 temas que lo quieran. y con el envío que cuesta cinco y medio, o sea cinco con cincuenta, pues eh, a mí me parece baratísimo, en plan comparado con otras copisterías está genial. que estoy feliz. estoy feliz son las 5 me he echado la siesta me he tomado mi cafecito Voy a estudiar un rato, pero bueno, y a terminar la comi que no acabé ayer. Pero antes de eso quiero organizarme el mes de octubre, a ver si consigo un poco decidir qué voy a hacer cada día porque estoy como un poco perdida en cuanto a organización. Así que prefiero perder, bueno, perder entre comillas, emplear o invertir un caché de mi tiempo en organizarme y luego aunque me cunda el mes que, que no hacerlo. Así que ya vamos, musiquita y organizarse. Porque solo no, ves tempestad en la mitad de este alma, así que solo dime a dónde vas. Ponme el mundo en orden justo cuando mire. Está bonita su cabeza en mi pet.